Desde Zaragoza Común estamos muy preocupados por la posible desaparición de un servicio crucial, el servicio de orientación y formación para mujeres que depende del servicio de igualdad. Un servicio que lleva desde el año 2007 realizando tareas de formación. En la reciente comisión de acción social preguntamos a la responsable María Antoñanzas y más allá de despejar nuestras dudas, creó más incertidumbre a nosotros como oposición y por supuesto a los profesionales que actualmente desarrollan esta labor. No entendemos por qué este servicio que termina su licitación el 31 de mayo no es capaz la responsable de darnos claridad con relación a su continuidad máxima en un momento como el actual, donde la pandemia ha puesto en evidencia las crisis económicas y sociales que se van a, que van a llevar como consecuencia y que redundan fundamentalmente en el empleo de las mujeres. Por lo tanto, este servicio que funciona desde el 2007 y que ha eh, remarcado su validez y su importancia, ahora mismo podría estar en peligro de extinción. No sabemos si esto puede ser una posible deuda o peaje que tenga que pagar esta concejalía de la ultraderecha como se ha ocurrido con otros programas como el de Zaragoza Incluye donde se han recortado y efectivamente el empleo de inclusión no ha sido una prioridad para este gobierno.